Es la siguiente, ¿está usted de acuerdo con un nuevo estado de emergencia por 45 días como acaba de solicitar el presidente Abinader? Vamos a ver, ¿está usted de acuerdo con un nuevo estado de emergencia por 45 días? Esa es la pregunta, háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que... Vamos a ver lo que nos dicen nuestros amigos más adelante. Bueno, y aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, amables televidentes. Ah, Dios las gracias por la luz del de, de nuevo día. Eh, se trastornó el asunto. Tío. Dale, dale. Y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez, agradezco el favor que ustedes nos brindan cada mañana, el permitirnos entrar a sus hogares. Bien, cómo no, gracias Francis, buenos días para ti. Miren, eh, eh, los acontecimientos caminan rápido, la vida es muy agitada y hay gente que toma decisiones inmediatas. El presidente Abinader es uno de ellos, sí. Ayer eh, comentábamos acá, creo que los comentarios, creo que de los tres versó en algún momento sobre el tema del... Senador de Montecristi. El un, mío. Un señor que. El eh, tema mío. No, no, hubo otros comentarios. Ah, ya bueno. también lo utilizó. Y, okay. y aquí hablamos colectivamente del tema. La, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que en el día de ayer hubo un cambio radical de las circunstancias que envuelven en este caso. Vamos a ver qué pasó en el día de ayer. Abinader, el presidente de la República, asciende al comandante de Castañuelas tras incidente con el senador de Montecristi. El presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento policial de Castañuelas en Montecristi, como un reconocimiento tras el incidente que protagonizó el senador José Antonio Pimentel Gómez Moreno Arias, quien trató de sacar por la fuerza a un detenido. El legislador perremeísta, haciendo valer sus influencias y con agresividad, trató de sacar del destacamento a Richard Mendoza Tiviche, quien tenía tres órdenes de arresto en su contra por denuncias de hechos violentos. El senador pidió excusa a la sociedad, al Senado de la República a, y a su pueblo por la forma autoritaria y agresiva con la que se presentó al destacamento policial de esa provincia para que sea dejado en libertad un allegado suyo, perseguido con varias órdenes de arresto por violencia. Eso ocurrió en el día de ayer. La decisión del presidente le da un espaldarazo al comandante Sánchez, al segundo teniente Sánchez, que ahora es primer teniente, si fue ascendido. Y, por supuesto, como dice la gente, una galleta sin mano al senador que se equivocó que metió la pata. Francis. Bueno, el presidente Abinader y yo andábamos por el mismo camino. Ajá, Sí. se encontraron por ahí. No, no, <ríe> porque precisamente entendía que esos agentes debían de permanecer en el lugar y lejos de ser trasladados, o cancelado, reconocer que fueron objeto de un abuso. El presidente, que su ámbito es el de administrar la cosa pública y ver que una dotación de policías, okay. sabiendo las calamidades y la falta de protección que tiene precisamente los policías, porque cuando se enfrentan a un senador de la República, es como un pecado capital, y parte la soga por lo más pero no el presidente hizo justicia en el ámbito de, de la administración porque la, tanto la, la armada de la república dominicana como la policía nacional el comandante en jefe lo es el presidente de la república y a su dotación a su empleado le envió el mensaje al, al senado y esperamos que en la condición de presidente de Eduardo Estrella, que es un hombre que ha vendido y le hemos reconocido como un hombre sabio, pero sobre todo político de buen comportamiento, debe promoverse en el Senado, e insisto con esto, la sanción disciplinaria que corresponda por la actuación de un senador de la república. Tibiche, el objeto del senador, ayer el senador fue peor. Si él metió la pata antes de ayer, al pedir excusa y no reconocer todavía que cometió un error y un abuso de poder y que se pueden computar para, para él, como faltas graves y penalmente perseguibles, la del abuso de poder, la de obstrucción de justicia, la de obstrucción de investigación, la, el, el, el, el, la, la más terrible de todas es que este tenga una combinación de ser político y del partido de gobierno y que tenga un presidente nuevo y que le hayan dado la oportunidad a este partido, el PRM, y que den muestra de esa condición de funcionario, de abusador. Y repito, para mí esas disculpas no las recibo como país, como parte de este país. Yo soy un miembro de ciudadano y es un señor que no merece que se le reconozca ninguna disculpa, porque todavía ayer estaba metiendo la pata, reconociendo que Tibiche es un hombre bueno y, de, y, un, y un dirigente de alto. ¿Qué me importa a mí el dirigente y las acciones que ha cometido contra otro ciudadano compoblano de él? Que son las que están siendo perseguidas. Entonces, el senador debe ir a un juicio disciplinario en el Senado, y que de ahí resulte si quitarle la inmunidad y someterlo a la justicia, que eso es lo que se merece, ese abusador. Bien. Gracias, Francis. bandido Carol. No te Hay pongo que tan ver. bravo, tan temprano. Sí, porque son cosas que realmente incomodan ver el comportamiento y la actitud de ciudadanos que porque tienen un cargo o una función eh, pública creen que son o que están por encima de la ley. Y no es así, señor Moreno Arias, y cualquier otro que intente hacerlo. Y uno se pregunta qué capacidad o hasta dónde le permite la ley a un a un senador, a un diputado, a un funcionario, el hecho de mediar con una persona que está en la policía, que está preso. Más allá de este, hasta eh, ilegalmente o no, un senador o un funcionario no puede ir a sacar a un agente de la policía porque se supone que hay un proceso, ¿verdad, Amado? Claro. Entonces, eh, esto de por sí ya está eh, incorrecto del comportamiento del señor otra de las cosas que no hace dos días escuchamos a la procuradora eh, Miriam Germán referirse a la suspensión en todos los niveles o de cualquier forma posible estos, posi estos acuerdos que se dan en la fiscalía con casos de violencia de género donde, donde la pareja, la mujer eh, hay una intermediación para que la persona salga y tú ves que la procuradora General de la República hace un día te dice, le da esta información estricta o le envía este mensaje estricto eh, a, a todas sus dependencias del Ministerio Público. Entonces tenemos al otro día a un senador que está buscando a un tibiche que tiene seis días preso porque es un buen muchacho. O sea, eso, eso es una locura desde cualquier punto que usted lo plantee, es algo inconcebible. Señores, nosotros no, no, no estamos en una aldea. Se supone que a nosotros nos rigen leyes, que hay protocolos que establecen cómo se deben de hacer las cosas. Y de que el hecho de que usted sea un senador, de que usted sea un alto funcionario, no le da la más mínima capacidad o potestad para usted infringir eh, la ley o usar el poder o el tráfico de influencia para beneficiarse usted o beneficiar a una persona suya. Sal decir este señor, saltar en, en este conversatorio que tenía en el día de ayer, que él es un buen muchacho del PLD, una cosa así, o sea, ¿qué tiene eso que ver? Esto puede ser de Marte, si usted está eh, preso, si usted está siendo sometido a la justicia, es la justicia que debe, mediante el proceso legal, determinar si usted se va para su casa o no. Y se supone, eh, todavía de manera oficial, le eh, el, el Partido Revolucionario Moderno no ha dicho nada. A mí también me hubiera gustado escuchar a Binader, que es muy pendiente a todos los temas. Aunque no sea el directamente escuchar al señor Paliza del PRM o escuchar de manera oficial al partido referirse a esto, al comportamiento del señor. Él solamente se enfocó en la parte, y qué bien vamos a decir, el, el, el, el, el, el ascenso del teniente, pero el legislador que los representa a ustedes como partido, ¿va a quedar eso así? O sea, eso no tiene trascendencia. Salvamos algo, eh, algo que le va a gustar a la gente, hacemos algo que le va a gustar a la gente, lo vamos a ascender, lo vamos a reconocer y demás. Pero el que comete la falta, grave, porque eso es grave, ah, para él no hay nada, a él no le va a pasar nada, no habrá ningún tipo de sanción. No hemos escuchado nada oficial en la, ya bueno. para cerrar, eh, no hemos escuchado nada Mira. oficial en lo que tiene que ver con sanción a este señor, ni del partido, eh, ni del senado, ni, ni de nadie. Lo, la lo, Cámara de me Diputados. Preg me, puede pregunto someter yo, me pregunto, del senado. Yo, me pregunto y no yo ante el Senado. Me okay. pregunto yo, eh, Son acusaciones. Hay no. que analizar algo. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo comete errores y comete errores graves. Los seres humanos somos los únicos, los únicos, eh, las únicas criaturas que cometemos errores y esperamos una segunda oportunidad. O sea, repetimos un error y esperamos una segunda oportunidad, los seres humanos. Los animales, como actúan por instinto, cuando cometen un error, tienen un, una, grava, una grabadora que le dice, mira, si tú sigues caminando por ahí, vas a tropezar en el mismo lugar. Y cuando llegan al sitio, levantan los pies. Nosotros se nos hace más difícil. Yo pienso que el senador cometió un grave error un error que es imperdonable en cierto modo, porque tú no puedes ir a violentar eh, la majestad de la justicia establecida de hace tantos años en una nación y que es el equilibrio básico de la convivencia pacífica, pero en definitiva no creo yo que haya que crucificarlo. Eh, lo que hizo el presidente de la república eh, es para la gente. Esa, de, esa es una decisión para la gente el, el, yo preguntaba ayer porque no teníamos la información sí. ninguno de ustedes lo sabían, si habían entregado al tipo o no y decía y decía cosa que un amigo que ve el programa todos los días pero que eh, eh, es anónimo no quiere que eh, opina pero no quiere que digan que él opinó eh, me decía que yo no tenía razón en ese sentido yo decía si entregaron al individuo porque no teníamos la información entonces, entonces quienes son responsables de lo que pasó es el, el policía. El policía no debió haberlo entregado. Parece ser, según la información que tenemos hoy, porque eso nunca se ha dicho, sí. si entregaron o no entregaron, si, no, si dejaron ir o no dejaron ir al tipo. No está claro. No está claro. Nadie ha dicho nada. Exactamente. Ahora, si no lo hicieron, realmente el policía actuó correctamente. Y por la actuación correcta de un policía, usted no lo puede ascender. Eso es como que usted lo hacienda porque encontró una cartera con un dinero y se lo devolvió a su dueño. Eso es pues parte de la, de la actitud correcta de un ciudadano y más de un policía. O sea, yo lo que veo es que aquí estamos jugando mucho al, al medio, estamos jugando mucho a lo mediático, estamos jugando mucho a lo que la gente quiere, ¿verdad? O sea, le estamos dando pan y circo a la nación. Por un lado, se la dio el... el, el el, el senador, y te voy a decir una cosa, si hubiesen dicho desde el primer momento, no, pero eh, ellos no entregaron, al, el, el senador no se pudo llevar al individuo, el asunto termina ahí, porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos senadores no van a la policía a buscar preso ¿Cuántos? ¿Mm? A mí me llamaban a cada momento los, los, los, los, los, los mis amigos de aquí, funcionarios, no hablo del senador, hablo de funcionarios de todo tipo. Fulano, ¿y qué tú crees? Vas a por aquí, ven para explicarte cuál es la situación. O sea, eso no es pecaminoso. Y cuando se podía, cuando se podía, y se podía hacer eh, flexibilizar alguna posición, se flexibilizaba en favor del funcionario. Pero eso es un escenario muy diferente, amado, al, al, del, al señor. Yo, yo te entiendo. Lo que te quiero decir es que todo termina... En pan y circo. Sí. O sea, eso es, lo que, no me, eso es lo, que no, lo que no me gusta. Si desde el primer momento dicen el senador no se lo llevó, porque todo el mundo está creyendo que él fue, abrió la celda y sacó al individuo no. y se lo llevó. Eso es lo que la gente está pensando. No. Y encima de fue eso. Espérate, gran... Francia, espérate, Francia. Espérate, hey. aguántate ahí. Eh, todo el mundo está pensando eso. Ahora, incluso se dijo que él se sentó y cogió el nombre. ¿Cómo usted se llama? Francis Rodríguez. ¿Cuál es el rango suyo? ¿Tal. Sí. <risa> usted no, a partir de ahí es que se empieza a dañar el proceso. Es, es, se mete mucho. Mira, a partir de ahí es que este señor empieza a, a transformar el escenario. Y esto tiene que servir de ejemplo. Bueno, es para... Cuando comenzó sí. a tomar, ¿no? es para que no se repita y ningún legislador ningún legislador así como los compañeritos del legislador piensen porque el timbiche cree que es verdad que un senador lo podía sacar por encima de la justicia después que ha hecho pero, todo lo que ha hecho pero es otra vaina sí. No, y él lo dice. Sí, porque eso. es lo que está tratando de justificarse. Yo no fui a defender a un compañero del partido, sino fue a incluso hasta un opositor. Ahí tú ves qué pena la, la no, calidad la, de legisladores de política, que tenemos, es, ni de legisladores es, claro. y de representantes, y que quienes los elegimos está, somos los responsables detrás que de, hecho, de eso. eso es, Ahí o sea, que Hay que legisladores que no conocen un ápice de las leyes. Y son los que, que deciden, porque fíjate una cosa, el reglamento del, del, del Senado, uno de los puntos en el artículo 4, el numeral 1, decidir sobre las acusaciones formuladas por, por la Cámara de Diputados a funcionarios públicos de carácter lectivo popular, a los legisladores por el a los, a los elegidos por el Senado y por Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, que entran todos. Es que hay que hacerle un, un, un juicio disciplinario a este señor. Y los de Abinader. Siendo compañero de partido, pero siendo el presidente, y viendo que la función pública aquí hay que adecentarla, aquí hay que crearle un estatus de respeto porque está en la ley, en la Constitución, el artículo 138, ¿qué es lo que establece? El artículo 138 de la Constitución establece las, los principios bajo el mando, o oh, perdón, bajo el cual los funcionarios tienen que ejercer sus funciones en cualquier ámbito Sí, un senador tiene cierta condición que uno puede decir bueno son consideraciones pero un legislador tiene que tener claro que en tema de, de un órgano distinto al que él pertenece no puede meterse como si fuera como hizo ese señor y yo creo que es el principio para corregir ese mal que nos arropa desde antaño, porque es cierto que hay funcionarios como senadores y diputados que creen que están por encima de la ley y no atienden a que llegar a un lugar a gestionar en favor de alguien es una... Una consideración que se tiene. Ay, y entonces puedes tú mediar. Y tú puedes, como puedo ir yo como abogado, pero ni siquiera abogado es ese, ese señor para ayudarlo a él o ponle un abogado correctamente. No, ves, págale un abogado. Ahí tú ves el nivel de desviación de lo que él de, de, de no tiene conciencia de lo que es. ¿Cuál es su función? Porque como tú dices, o sea como amigo, como funcionario, como abogado, como legislador, yo puedo ir como persona sí, normal física a hacer a gestionar a gestionar o y sea. a indagar pero entonces, tener a este señor, que porque él va, es en su función de legislador, él no va como ciudadano eh, común o abogado no, ni nada. Él va, no, bueno, yo soy legislador, yo, o sea, yo no, tengo. No, yo soy el senador. Yo soy el, yo el soy, senador, soy, soy, yo soy, soy, soy el, el senador. Todavía. Sí, yo soy el senador y a este hombre hay que sacármelo de aquí y todas las, las, las palabrerías que usa, que esto fue lo que impactó el tema. Él estaba eh, cuestionando de que tenía seis días preso, señor. Pero si tiene do, tres órdenes de arresto. Es decir, que cada vez que, que lo Entonces soltaban, imagina, bien, lo metían preso. Yéndonos más allá de que este señor y Dios libre le haga un daño a esa mujer, ¿dónde va, dónde va a meter la cabeza eh, el le, senador? Pero tenía una puñalada la mujer. De parte de Tim Bichel, ese hombre honesto y, y del cual el senador se atreve hasta a arriesgar su investidura. Porque, óigame, un loco. óigame, lo que hizo ese senador, yo sigo insistiendo que debe ser disciplinariamente juzgado por el, por el Senado. Ya la sociedad lo juzgó. Ahora falta que el Senado se pronuncie y el partido al que él pertenece, ese bandido, se pronuncie también. Porque de lo contrario van a apañar eso y se van a ver bien feos. El a, presidente se desligó de eso. Vamos a, vamos a escuchar una. Fue un buen mensaje un que, un amigo que le mandó. El que te, amigo o amiga que tenemos el teléfono. Buenos días. Bien, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Profesor, profesor Amado. Sí, dígame. Eh, Amado, escucho, yo, le yo también vi, yo vi el video de, del senador ese. Ajá. Pero si el senador es un sinvergüenza, sinvergüenza es el, el coronel, no sé, claro. apellido Fría, que es lamentable que tenga mi apellido mío, no. que estaba opacando al policía y dándole instrucciones ahí, que también tiene que cancelarlo ajá porque estaba estaba macaneando el teniente en favor del senador y yo sí. creo que eso no, no, no se puede hacer la, la, la pregunta es realmente cuando se produjo el hecho se llevaron a, al, al tipo de la, de la cárcel o no, no lograron sacarlo, no, eso no se pudo yo no pude ver eso, es que eso la es lo policía que no se nacional eso o sea, no, se ha no han dado no. el informe porque, porque ahí es que está el, el claro. del asunto está en eso si no lo entregaron, ellos actuaron Acu bien la policía actuó bien, no, está, está. Pero se ve, Amado, se ve al coronel que está macaneando al teniente. Sí, está bien. Te sí, claro, la la, la te, inquietud de Amado y de nosotros acá es esa, okay, o sea, bueno. que no sabemos ya, gracias, si, si se llevaron sí. a Timbiche o lo dejaron en la policía. Claro, exactamente. Entonces, Mira, a raíz de ahí es ahí que, es que se deben de, de la tomar suma. las decisiones, por ejemplo, porque la de Luis Abinader. Si él asciende, asciende el teniente y el teniente sí, lo dejaron sí, ir a la persona acusada. O sea, no están en nada, Era cometieron un, un acto claro. Mira, y, y entonces eh, no, no es correcto que, la, que lo aumenten o que lo gratifiquen. Vamos a que lo, que asciendan. Que, que lo asciendan. A, a Félix Suárez, que quiere dar una opinión. ¿Me permiten? Adelante, adelante, adelante. Buenos días, Félix. Sí, buenos días, Fran. Buenos, buenos días. Eh, Profesora. A mí me ...me sorprende que... Eh, ...amado Rosa... ...está en, en cierto modo defendiendo... ...a ese senador... Oh. ...ese asunto porque... ...se ve en el video que... ...ese señor... ...habla mentira claramente... ...lo cual es... ...perjurio y yo... ...me parece que debe estar penado... ...por la ley... Sí. ...y más aún si es... ...un senador y un senador defendiendo a un delincuente que ya está condenado a prisión eh, preventiva, o, no sé, pues, ese senador no merece ser senador de este país. Así ese es. senador debiera suspender a la Rosa que revisa fue defecto. Sí. Se está cortando, senadores ah. no, Ese senador debe ser suspendido o, o llevado a la Cámara del Senado para que revisen quién es ese individuo. Porque si está defendiendo delincuente, eso no es nada improvisado. Ese señor debe ser tan delincuente como el criminal que, que le bueno. dio la puñalada a la bueno. señora interpelado y revisado bien, gracias Feli llamado que revise antes de opinar porque está defendiendo al delincuente no, no, él no, lo, no Feli no, él no está defendiendo, Feli, él le está dando Feli, una opinión espérate, déjame defenderme ah, a mí Está bien, eh, Feli, yo okay. tú, tú estás equivocado, en realidad mi, mi, postura, mi postura es muy clara, yo lo que he dicho es todo el mundo comete error él cometió un error, todos los funcionarios de ese nivel acuden a la justicia o a los funcionarios judiciales a buscar ayuda opinión información eso pasa de manera regular yo lo que digo es han magnificado el asunto a un nivel en que hasta el presidente de la república asciende asciende a alguien por cumplir con su deber eso no es correcto yo te respeto tu opinión pero yo no lo estoy defendiendo yo no lo estoy defendiendo te voy a decir una cosa a Timbiche, como le dicen al que está preso, no se le puede decir delincuente. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley dice que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario y a él no se le ha probado. Yo estoy hablando, yo estoy hablando como defensor de los derechos civiles. Yo estoy hablando como defensor de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que acuden a la justicia. Tú ves, pero no tú no me entendiste en el contexto que yo hablé. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buen día. Ah, se le, se, se fue. fue, se cayó. O sea, no, se no, cayó. Tenemos otra ah. llamadita. La persona que nos llame, por favor, no disculpe. Ah.